Para hacer una petición familiar se debe llenar el formulario I-130 y los formularios CR1 para esposa y CR2 para hijos menores de edad. Sí, entonces, bueno, hay que entender un poquito también, el I-130 es el nombre del formulario, CR1 y CR2 ya es el tipo de visa que van a obtener, pero si te refieres a eh, si hay que llenar formularios separados, eh, sí, uh, sí, también depende eh, si los está peticionando obviamente un, un ciudadano americano o claro. un residente permanente, eh, pero sí, por lo general sí eh, se llena una forma para cada, cada persona, eh, ya sean hijos menores de edad, esposos